Bueno, uno de los temas que venimos tratando es el cannabis medicinal. Sí. El tema del cannabis medicinal, lo fuimos hablando también con un diputado provincial, hablamos con algunos cultivadores de acá, sobre todo con gente que utiliza mm. ¿sí, el cannabis para su salud, para que no tenga dolores, varias cosas más. Bueno, seamos que se utiliza para un montón de situaciones. Pero bueno, a ver, hablábamos con eh, organizaciones, como decíamos con un diputado provincial, a ver cómo estaba la situación en provincia, pero queremos saber cómo está la situación en Bahía, en Bahía Blanca, tema ordenanza, cómo se está trabajando, y una de las que está trabajando en todo este equipo, porque recordemos en la comisión también de, eh, para poder llegar a una buena ordenanza, hay muchos actores que tienen que ver con esto, ¿no? Y una de las personas que está involucrada es Marisol Bosetti, ella es médica especialista en medicina familiar, eh, y vamos a hablar un poquito de todo esto también. Es asesora de la ONG Cultivo Mi Medicina Canarias Medicinal Bahía Blanca. También está con todo el tema del tratamiento, de los dolores. Bueno, es una de las personas y una de las voces autorizadas para hablar de esto. Marisol, buen día. Luciano Meneghini, equipo La LADIS. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Luciano? Buen día. Buen día, equipo también. Bueno, todo bien. Perdón, ayer, eh. Ayer la colgamos. Le pido disculpas. No, no te hagas problema, el tema de las comunicaciones está complejo, así que es todo muy te juro que Te juro que es real, ¿eh? porque viste que te dice, te llamé y no te, llegué, no te sonó, no, esto fue real, eh, esto fue real. No, no, <risa> yo, yo también trabajo con el teléfono, <risa> chicos, en este momento, así que los entiendo. Bueno, ¿cómo están laburando? Porque sé que lo que están laburando, ¿cómo, cómo están? Mira, te cuento un poco. Dale. Nosotros venimos así... 5, 6 años acompañando oh. pacientes en el uso del cannabis medicinal y eh, formándonos en varios lugares, no solo en Argentina, sino también con otras asociaciones a nivel del mundo. Eh, la idea es tener una ordenanza que nos permita que los pacientes tengan acceso a un producto de calidad. Okay. Y ese acceso podría ser a través del cultivo de su medicina y que organismos nacionales controlen que ese, ese producto esté bien realizado y que se pueda medir qué componentes tiene y así acompañar a los pacientes de una manera segura. Y por otro lado, también brindarles la accesibilidad de un producto nacional o algún producto importado a través de la venta de farmacia. Bien. Pero sobre todo lo que se está pidiendo es que se avale el autocultivo. Claro, que cada uno pueda cultivar y que no vaya en cana, siempre damos ese ejemplo bien brusco para que se entienda por cultivar y por algún tipo de allanamiento porque está cultivando ¿no? sí lo primero que deberíamos hacer como nación sería sacar de lo que son drogas duras claro. la planta de cannabis porque en todo el mundo se reconoce una planta como asociada a un tratamiento medicinal, no, claro. sino como una planta que se asocia a eh, una sustancia eh, problemática. Sí, como todo, hay medicamentos que también uno puede asociar algunas cuestiones, como le dice la gente de adicción, en realidad eh, estas cuestiones no son así en todo el mundo, tenemos un concepto erróneo para ir con eso por toda su historia prohibicionista, pero eh, la realidad es que hoy es efectiva para acompañar varios tratamientos y mejora mucho la salud de las personas. No, totalmente. Además hemos hablado ¿Y de los por, animales. O sea, mira los también. Periodos? Eh, pero es tremendo porque uno lo, lo ha hablado con, con organizaciones, de lo que hace, de lo que tranquiliza, los calma, eh, está claro que se está trabajando en eso, eh, y también sobre todo la situación ¿no? de, de, de la gente que, bueno, sobre todo nosotros hemos hablado con mucha gente acá a nivel nacional también, Claro, todas estas manifestaciones a veces que, que se han hecho porque, claro, eh, terminan siendo perseguidos por por la justicia, ¿no?, en, en este caso. Entonces, además de la parte de salud y lo que significa el uso del cannabis en sus diferentes versiones, digo yo, porque no, no sé de medicina, eh, está la parte esta legal, ¿no?, Sí, nosotros ya hablamos de, ni siquiera de un cannabis medicinal, lo denominamos cannabis terapéutico. Cannabis terapéutico o sea, porque, okay. sí, ¿Por qué? Porque ese, ese modismo de usar el cannabis recreativamente, cuando uno habla con las personas que utilizan cannabis, realmente lo usan con un fin terapéutico. Claro. Estar más tranquilos, relajarse, etcétera. Y la verdad que si la planta es medicinal, tendríamos que salirnos del concepto, del concepto de... De uso recreativo para empezar a hablar de usos terapéuticos, paliativos y medicinales. Claro. No, realmente, y acá cómo viene todo, porque sé que están trabajando en esto son varios, ¿no? Y varias las que sí. están ahí. Eh, se, se han unido varias instituciones. Bien. Eh, muchos de, de los que están trabajando, obviamente, el Consejo de Educación, la Secretaría de Salud, la ONG hay, hay otras eh, personas invitadas también a participar, ha han presentado proyectos de ordenanza que eh, hay que reajustar, me parece que tenemos que dar un debate. ¿Quién, pre con ¿quién presentó eso? La ¿Quién lo, qué, quién eh, lo presentó? Eh, hasta ahora, por lo que nos han comentado el Consejo del concejales hay tres ordenanzas presentadas. Tres ordenanzas. Hay una que es la nuestra, que es la de la asociación ONG, pues no, pero nosotros trabajamos un grupo de profesionales y, de, y representando con la doctora Susana Pacuare, a lo que es con Unz y INIBIT, que es la parte de investigación, junto con Ana Clara Pascual, con eh, Pablo, que es el que hace las cromosografías. Mm. Eh, después tenemos un ingeniero agrónomo, que eh, es Francisco Mora, que eh, Francisco lo que hace es con su especialidad es magíster en ver cuáles son las capacidades y cómo se debe cultivar la planta en un medio eh, estable. Y Por otro lado, tenemos uniones con el ADLAP, que sería la parte de los laboratorios nacionales para la producción, y eh, Secretaría de Salud, donde yo trabajo, y sería el eslabón para pensar... Eh, tratamiento digamos, eh, accesible a los pacientes sería como todos los eslabones que pide la ley esa es nuestra participación en la ordenanza, después si te hay dos más una del de lo que cambiemos y otra de la otra organización de la vía Blanca presentada también, pero bueno no he acceso a, a esa bien. documentación bien, entonces, se está trabajando en esto y ¿cuándo se puede llegar eh, en términos también de a ver, legislativos, entiendo, bueno, bueno eso concejal, pero digo, ¿cómo esto va avanzando? ¿Esto va a avanzar, esta ordenanza? ¿Hay que ver cuál? Para que la gente comprenda lo que se viene. Bien, están habiendo avances en lo que es Bien. el legislativo, la ley nacional y la Bien. ley de provincia de Buenos sí. Aires. Donde realmente, se toma como primordial, el derecho a la salud, lo que implicaría, que es constitucional, lo que implicaría que el Estado tiene que estar presente darle acceso a la posibilidad de un tratamiento con cannabis a lo que lo requiera. Perfecto, perfecto. Si sí, nosotros, Marisol, hablábamos con un diputado provincial en esta adhesión también a la nacional, que también entiendo que con este gobierno se reactivó un poco más, ¿no? Todo este sí. tema. Y a nivel local, ¿cómo venimos? Además de lo que estás contando, que es muy claro, digo, a nivel local, esta ordenanza, ¿cómo viene? Bien, nosotros tení, el otro día estuvimos reunidos, que mm. ha salido en los medios, sí, eh, con, con, otros legisladores de, de otras provincias, donde están un poquito más avanzados, y haciendo fuerte hincapié en esto de el cultivo y eh, la regulación de otras instituciones como la medición por las universidades nacionales de esos productos. Entonces ellos lo que avalan es esta cuestión de acompañar a los pacientes que se pueda plantar pero que sea ordenado y que también se trabaje en conjunto con la seguridad para organizar protocolos. Que vos contabas, de los allanamientos, mm, de, claro. de estar preso por plantar una planta. Eh, entonces, para evitar todo ese conflicto, trabajar en conjunto con seguridad desde el vamos. Bien, bien, bien. ¿Y cómo lo ves en Bahía? ¿Se, se va se va a tratar? No, ¿Cómo viene esa, esa demora, que es lógica también? No, yo creo que hay mucho interés en tratarlo, bien, bien. sobre todo también si uno se pone a pensar que, que nosotros podríamos ser a nivel nacional eh, una fuente de producción, de cannabis medicinal para para otros países primero Bien. porque tenemos la estructura no, claro, y claro. la gente preparada y segundo que tenemos todo para realizarlo claro. es una cuestión de decisión bueno, realmente entiendo que la gente que utiliza el, el, el cannabis medicinal o el terapéutico, como vos bien lo decís, él debe estar totalmente desesperada en el sentido de poder estar tranquila para poder utilizarlo. Pero ahora, mirando hacia el futuro, uno lo, lo, ve, lo ve bueno esto, ¿no? Con los laburos que hay, las organizaciones se han reunido, se juntan, se mantiene el tema cada vez accede más o se se va acercando más a lo que uno quiere no me, me parece que el que el laburo la gestión y un montón de cosas van dando que de a poquito esto se vaya acomodando no como tendría que ser sobre todo visibilizar que esto es un cambio de paradigma en la medicina claro esto lo lleva a la mesa el ciudadano eh, no es que sale del grupo científico de, de los trabajadores de salud, es verdad. sino que este movimiento arranca de la comunidad eso es algo para no desestimar. Esto es una voz que tenemos que escuchar. Marisol, muy muy clara estuviste. Quiero agradecerte y bueno, te vamos a seguir no, molestando. Gracias eh. a ustedes chicos por el espacio, por por darnos estos momentos para hablar con toda la comunidad y por ser siempre tan amables. Te mando un abrazo gigante. Gracias Marisol. Un abrazo, que anden bien. Buen Igualmente, día Igualmente, buen día.